Pues, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, en mi caso gracias también a la CVE por acordarse de mí para moderar esta interesante mesa redonda, disculpar la ausencia de Vicente Garrido Capa, que hora no ha podido eh, acudir, y entonces van a estar con nosotros los otros tres eh, protagonistas de, de esta de esta mesa redonda el formato es el, el habitual en estos casos yo haré una pequeña presentación ahora y después una pequeña presentación de cada uno de los ponentes ellos intervendrán en torno a 10-15 minutos y después pues abriremos un coloquio por si alguien quiere explicar algo y también nos dará eh, su versión de lo que fue la, la implantación del primer hipermercado de, en Valladolid, entonces Continente hoy Carrefour, Jesús Cuadrado su director actual que está con nosotros entonces vamos a a empezar a hablar de lo que eh, en términos musicales podríamos hablar de la década prodigiosa, esos años 87, de, del eh, 77 al 87, y que eh, parafraseando al inicio de Cien años de soledad de García Márquez podríamos decir que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Por ejemplo, urnas, mítines, elecciones, porque todo era nuevo. En aquel año, en aquel año 77, la gente que no lo conociera un poco a fondo, o ahora mucha gente actual, pues podría decir, pero, pero si sí, que esto eso es lo normal. Pues no, no era normal. Y a veces no es de las cosas carecieran de nombres es que tenían demasiadas. Yo a modo de, de pequeño resumen, pues había recogido a mí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el norte de Castilla. Eh, los, los partidos políticos que en ese tiempo nos llevaban comunicados y vistos ahora pues podían pues, morados, para llevarse las manos a la cabeza, por ejemplo, pues Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, la Unión Liberal, los Proveristas, UCD, Falange Española y de las HOS, Falange Auténtica, el Partido Reformista, el Partido Ruralista, el Partido Liberal, el PSOE, el PSOE histórico, el Partido Socialista Popular, el PC, el PC Internacional, el PCML, el Partido de los Trabajadores del Trabajo la ORT, la Liga Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, el Partido Carlista... Es decir, para que podáis hacer una idea de lo que en aquellos momentos podía ser ese mundo que había en 1977, un año clave para entender muchas cosas, por ejemplo, las primeras elecciones democráticas, que se celebran el 15 de junio, es decir, estamos a, a nueve días de la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Poco tiempo antes se había celebrado la primera, el primer villalar autorizado, que fue un arranque de lo que fue después por los movimientos autonomistas y, y regionalistas. Eh, eh, poco tiempo antes había sido la legalización del Partido Comunista que marcó un hito en lo que era la España de 1977 con el gobierno de, de la UCD. Aquí en Valladolid fueron tremendas las primeras movilizaciones agrarias, con tractores cortando las carreteras, algo que ahora mismo sería pues, prácticamente impensable. Hubo sitios donde durante dos o tres días no se podía pasar, porque había un, un movimiento fortísimo, de, movimiento de los, de los agricultores en marzo del 77. Y ahí arrancamos una época en la que vamos a encontrarnos en el, 70, en el 78, con la aprobación de la Constitución aún vigente, la que más ha durado en la historia de España, en el 79, las primeras elecciones municipales, que traen un cambio tremendo en muchas ciudades. El, eh, la izquierda gana o acaba gobernando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Valladolid, en Medina del Campo, por cernirnos a la provincia de, de Valladolid. En el año 83 tenemos la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las primeras elecciones regionales con gobierno de, del Partido Socialista, el traslado de la sede de la Junta de Burgos, que estaba en la preautonomía, a Valladolid, con todo lo que supuso y supone eso para esta ciudad. En fin, una serie de acontecimientos que sería, pues, muy, muy prolijo de uno a uno y que para eso, precisamente, están también aquí nuestros tres ponentes, para que ellos aporten viviéndolo como protagonistas. Y en, y en primera persona, lo que supuso esa época, que es, repito, clave para entender dónde estamos ahora y todo lo que lo que nos ha pasado después, pasando pues incluso por momentos duros como fue aquel 23 de febrero de 1981 y llegando hasta el 87, en la época en que gana las elecciones regionales José María Aznar y empieza el gobierno del Partido Popular en Castilla y León, que se mantiene hasta estos momentos. Es decir, estamos hablando de una década en la que todo es nuevo, de, una manera, de alguna manera, todo empieza todo se va desarrollando, incluido el nacimiento de la Confederación Valenciana de Empresarios, del asentamiento de las organizaciones empresariales, del asentamiento de los, de los sindicatos, del inicio, digamos, de las primeras buenas relaciones entre patronal y sindicatos, que hasta aquellos momentos habían sido muy duras y casi presididas por rupturas y por huelgas eh, constantes, todavía en el 79. Quiero recordar, aquí en Valladolid hubo casi hasta el Río de en Las Felicias, con la última gran huelga de de fasa Renault, es decir, estamos para hablar de una época clave en la que es, yo creo que es bueno repasar lo que ocurrió, criticar las cosas que se pudieron hacer mal, pero algunas se hicieron porque no se podían hacer de otra manera, y después pues entender que eso eh, forma parte, es el motor, es el hilo conductor que nos ha llevado hasta, hasta este año, hasta el 2017. Entonces, eh, Voy a dar paso ya a los ponentes, por el orden que tiene establecido la organización. En primer lugar, a Tomás Rodríguez Bolaños, que como todos sabéis fue el primer alcalde democrático de Valladolid desde el 79 hasta el 95. Repitió alcaldía en el 83, 87 y 93. Fue también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se puede contar también, aparte de cómo cambió esta ciudad, y mucho, durante eh, el tiempo que él fue el regidor, el alcalde, pero también cómo cambia el municipalismo, cómo se extiende en España, toda una forma de entender la vida de los ayuntamientos y la vida de las ciudades. Fue también diputado en el Congreso por Valladolid, en fin, una serie de, eh, de acontecimientos en el que él es un, fue un, un gran protagonista y que vivió esta década prodigiosa desde la alcaldía de Valladolid y desde estos, eh, estos otros cargos. Pero bueno, en este caso ya mejor que lo cuente. Tomás, buenos días. Buenos días. Yo no sé, no he visto el micrófono, me parece que, que si oyes, tengo pues todavía un tono de voz. <risa> <risa> <Doble>. <risa> bueno, lo primero, agradecer esto. ¿Y ¿Por qué digo agradecer? Porque yo creo que cuando hablamos del pasado, alguien puede interpretar que es mmm, algún hecho nostálgico, o melancólico, o qué duda cabe que hay algo de melancolía, pero, pero se trata de algo importante recordar. Yo pertenezco una asociación que se llama Asociación de Territorios de la Memoria Que es europea Y que la sede en España Pues está en Valladolid ¿Y por qué se llama Territorios de la Memoria? Precisamente porque se trata De que no se pierda de vista Lo que ha sucedido anteriormente También para que no se vuelvan A repetir errores del pasado Y esto surge precisamente En Europa para que En, en la medida de lo posible No volvamos a tener los conflictos que hubo en Europa con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y para eso recordar lo que pasó para que no se vuelvan a repetir y no volvamos a caer en las mismas cosas. Y también sirve para decir, estamos donde estamos por algo, por algo que se ha hecho, por algo que ha pasado, no es gratuito. Las cosas siempre tienen un hilo conductor, y una base para que se produzcan acontecimientos que luego llevan a la situación en la que estamos. Hablar ahora de la época de los 80, como lo ha dicho Luis Miguel, yo creo que es una década prodigiosa, o es una época que marca uh, trascendentalmente el futuro de nuestro país y también el futuro de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de nuestros territorios, porque es la época en la que se pasa de un sistema dictatorial a una democracia sin traumas. Eso me parece que ha sido valorado en el mundo. Ahora algún sector lo minusvalora, y yo creo que la fuerza de ese hecho es trascendental, porque supone un esfuerzo por la convivencia, por el diálogo, por el entendimiento, y tratar de, eh, sin rencor, producir y crear una nueva España. Y esa nueva España se traduce en todos los territorios, y yo efectivamente fui el primer alcalde el democrático de Valladolid. Y en Valladolid, además, se gobernaban los socialistas, cosa que en la sociedad pues, no se sabía cómo iba a encajar. Y yo creo que también hicimos ese esfuerzo, también en Valladolid, de entendimiento, de convivencia. Y en la convivencia juegan muchos factores. Y la convivencia también con el sector económico, con los empresarios, era fundamental. Esa época tiene muchos muchos da muchos pasos para hablar de qué quería ser Valladolid, hacia dónde quería encaminarse Valladolid, de dónde partía Valladolid. Valladolid era una ciudad provinciana, no era una ciudad muy cosmopolita, sí tenía una base industrial importante desde su sector ferroviario inicialmente y posteriormente desde los polos de desarrollo con fijación de un polo en Valladolid y la eh, presencia también debida al esfuerzo empresarial de algunos de la Renault en nuestra ciudad y eso supuso un referente distinto de Valladolid y del resto de las capitales de la comunidad, si cabe un poco Burgos, pero Burgos por otra razón, quizás por una huida del empresariado vasco para salir de esa zona en conflicto y fijar más su atención en una zona menos conflictiva como era Burgos. Pero Valladolid se lo había ganado también por ese, por ese tejido eh, empresarial que tenía y ese tejido industrial que tenía entonces desde Valladolid se dan pasos en aquel momento muy importante, empiezo por el diseño de ciudad un diseño de ciudad que venía marcado por un plan general que era un plan que había conducido al mayor deterioro urbanístico de los mayores deterioros urbanísticos de España hay un tratado que se llama de Chueca Goitia que se llama la destrucción del legado urbanístico español y en ese, Checa Goitia califica a Valladolid como la capital de provincia más destruida de España. Valladolid, por eso, cuando vemos el patrimonio de Valladolid, vemos que hay restos de patrimonio, pero sin conservación de ningún casco histórico. Y podemos competir poco en turismo desde el punto de vista de ciudad, porque no tenemos un casco histórico relevante, y le tuvimos. Y le tuvimos porque Valladolid. Por hablar de algún sitio, por ejemplo, la calle Felipe II no existía, porque eran palacios del XVII al hilo del asentamiento del Palacio Real, en la Plaza de San Pablo. Bueno, pues esos palacios del 17 desaparecen totalmente. Y como eso desaparece mucho, incluso si ahora vamos por alguna calle, vemos que hay una calle con una alineación determinada y un retranqueo, La calle se mete cuatro o cinco metros. Y era porque la alineación que se pensaba era esa, y por tanto se destruía totalmente. Incluso en ese plan figuraba algo tan espectacular desde el punto de vista actual, que era hacer una gran avenida desde eh, la estación del norte hasta San Pablo, que era Gamazo, duque de la Victoria, y luego entraba en la Plaza de los chavos y platerías, bueno, pues se cargaba todas platerías y la iglesia de la cruz desaparecía, la iglesia de la cruz para enlazar con Felipe II y la San Pablo, una gran avenida. <coughs> Eso se pueden imaginar de por dónde iba en la preservación del patrimonio. Y quizás el urbanismo fue el primer objetivo, parar aquello y hacer un nuevo plan general de ordenación urbana que fijara una ciudad distinta, una ciudad moderna, pero una ciudad también que preservara su patrimonio, el poco ya que le quedaba, pero que preservara, y que hizo un plan especial de protección del casco histórico, que. Mmm, el plan especial del casco histórico, donde se ponía allá, y hubo que hacer medidas importantes, por ejemplo, una suspensión de licencias completa, completa, durante un tiempo, porque, claro, la gente podía, al amparo del dirigente general de, de, de ordenación urbana, actuar con ese plan, con lo cual seguía destruyéndose la ciudad y tuvimos que paralizar las licencias, por lo cual. El, el, lo fuerte que es, hasta que estuviera redactado unas líneas generales del nuevo plan por donde quería ir la ciudad. Empiezo por el urbanismo porque parece, me parece crucial. Pero luego se dan pasos enormemente importantes. Ese plan general de organización urbana ya fija el modelo de con las dos rondas, la ronda <coughs> norte y la ronda sur, una ronda más urbana, una ronda que está más, por eso está sematomizada y una ronda exterior que ya está sin semoporidad, que son dos cinturones en, en relación con Valladolid. Y se empezará a, a fijar las grandes infraestructuras para que Valladolid fuera una ciudad bien comunicada. Luego hablaré de alguna cosa también en cuanto a buena comunicación. Y se empiezan a, quedar, a crear infraestructuras potentes que nos comuniquen bien. Yo no estamos bien comunicados ahora con todos sitios, quizás menos con León, que también tiene justificación, y también con Zaragoza y Barcelona, porque seguimos todavía con la autovía del Duero. Pero no es por voluntad eh, política ni económica, es por, por desacuerdos en cuanto al trazado. Ustedes también lo saben. Entonces, desgraciadamente, eso está bloqueando una infraestructura que es importante. Luego también se fija ya en aquel momento el plan para el, la comunicación ferroviaria. Y ahí les cuento algunas historias personales. Yo estoy en aquel momento también, por ser Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un organismo europeo que se llama Consejo Consultivo de Regiones y Ciudades, antes de lo que hoy se llama Comité de las Regiones. Antes era un consejo consultivo que el órgano director de Europa consultaba en lo que era acción en las ciudades y en los municipios. Exacto consulta no era vinculante, pero era un órgano de consulta. Y en aquel momento el libreto de la alta velocidad, cuando yo lo veo, no figura ningún trazado en el noroeste, solamente figuran dos trazados, que es el Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla, que Madrid-Sevilla se hace independientemente porque se hace con motivo de la expo de Sevilla, y con la línea que era Madrid-Valencia y madrid ligó era lo único, era las cruces ferroviarias, y nada más como voluntad europea de, de, de actuar. Yo, fíjense, yo con el diablo para poner en marcha algo en relación con el noroeste es con entonces el entonces presidente de la Junta de Galicia, Manuel Frack, Y mira, presidente, o pues nos movemos, o pues desde luego no pienses que desde Europa van a pensar en una región periférica como es el noroeste de la península ibérica, aquí tenemos que movernos y presionar al gobierno de España para que tenga en cuenta. Y se monta en Valladolid una primera reunión, la segunda en Santiago de Compostela, presidida por mí la primera, presidida por Fraga la segunda, y se crea lo que se llamó, luego afortunadamente no ha seguido porque a lo mejor podía seguir, una asociación en defensa del noroeste peninsular, con lo cual lo vamos a ver al gobierno entonces por el ministro de Aborrel para decir, esto no podéis abandonar esto porque si vosotros no, no lo lleváis a Europa, Europa no piensa en nosotros, y se crea a través de esa asociación ese mecanismo de, de presión o actuación ante el gobierno para que incluya algún tratado en el noroeste y por eso Valladolid se ha comunicado con Madrid no piense nadie que Valladolid y Madrid es una línea que, que a Madrid le interesa, es una línea que no, no tiene el objetivo de comunicación. Madrid y Valladolid, sino con lanzar una línea al noroeste peninsular, a Galicia, Turquía. y eso se hace, pues insisto, en negociaciones, y luego se hacen cosas importantes en aquella época. La parte de fijar el futuro de Valladolid, que es lo que tiene ese Valladolid, desde el punto de vista de comunicación, de infraestructura, de modelo, de ciudad, también la necesidad de infraestructuras importantes en la ciudad. Una de ellas, por ejemplo, es el estadio de fútbol, el equipo de fútbol en primera división, no nos engañemos, es importante. Yo recuerdo cuando la está a punto de desaparecer, hay una manifestación en la, en la Plaza Mayor pidiendo al ayuntamiento que salve al Valladolid. Bueno, les salva a los empresarios, porque a los empresarios la verdad es que se ponen en marcha. Pero el traslado del de, de, de estadio, que estaba bueno, donde ustedes saben, donde ahora está el corte inglés en el paseo de Zorrilla, y se hace también en, de acuerdo con... El único plan que había aprobado en aquel momento que era el plan parcial Parqueso, lo que más estaba sin aprobar. El dueño del plan parcial Parqueso era Antonio Alfonso. Y Antonio Alfonso ve que la operación le es útil porque es para tener una iniciativa para promover su plan y cede gratuitamente los terrenos y aporta una cantidad económica para la construcción del nuevo estadio Torrilla, que todavía se llama nuevo estadio, aunque lleva pero bueno, sigue sí llamándose el nuevo estadio, leí una cosa, una anécdota curiosa que también al Camp Nou le siguen llamando el nuevo campo, luego ¿no? ¿Lo, lo tanto, pero bueno, el nuevo estadio José Zorrilla se hace también en ese diálogo con un empresario en aquel momento, porque es bueno para sus intereses y es bueno para la ciudad. es bueno para la ciudad porque libera una zona fundamental, tan fundamental que posteriormente se instala un gran almacén como es el corte inglés, con lo que tiene de importante para la ciudad, porque no solamente para la economía de Badrín, porque atrae también, como estos, estos sitios, la economía de otros lugares, de, para ellos que el puerto Inglés, pues la gente viene de, de fuera a comprar al puerto Inglés, como vino a Continente entonces también, porque era un gran almacén y Badrín, empieza a dotarse de infraestructuras no solamente las sociales, los centros cívicos, los, los parques, las, eh, las instalaciones deportivas, que es importante para una ciudad, sino también con grandes referentes que atraigan eh, ciudadanía de otros lugares. Entonces ya empieza a configurarse de otra manera. Y hay un hecho crucial que se lo digo en un momento y por me parte del camino, porque yo creo que si es un debate conviene que, que, que estemos aquí para que lo digan cosas. Eh, es que la, la fijación de la capital de la Junta, de facto y digo de facto porque no es de Yuri. o sea, eh, en las Cortes no hay acuerdo para fijar la capital de Castilla y León porque ahí chopamos con todo, todos tenemos razones históricas todos eh, somos la capital y tenemos más razón que nadie en Burgos, en León es Segovia también lo que pasa es que Segovia en aquel momento juega a ser libre, a ser autónomo resto fraile de la cabeza, y en una Segovia independiente de Castilla y León, aunque no sea León bueno, pero Segovia eh, quería ser una, la, la Rioja más o menos, pues, entonces claro, cuesta crear esta comunidad, y si cuesta crearla, la fijación de la capital es mucho más. Entonces estaban en el palacio de la isla, en Burgos, que estaban protestando cuando tenían sitio, era un sitio bastante putre y tal, y, y como había esas dificultades de fijar la capital, también es un acuerdo del ayuntamiento con los empresarios de la construcción de Valladolid. En aquel momento estaba iniciando en la tramitación del plan parcial Pobares, Por tanto, faltaban un año o casi dos para su finalización y por tanto se produjeran las cesiones obligatorias del plan que tiene que dar a los ayuntamientos en función de la gestión de ese plan. Yo recuerdo que entonces eh, yo hablo con quienes estaban al frente, que eran Paco Capellán, Pedro García del Pozo, Godofredo Garavito Gregorio. Y digo, mira, aquí os los adelantamos o veis a saber dónde va la capital. Y no puede vaya Valladolid estar ausente de ser la capital. Digo, como este plan tarda dos años en aprobarse definitivamente, hacedme adelantarme la sesión obligatoria al ayuntamiento que tendréis que hacer a la fuerza, que es el, el Colegio de la Asunción y todas las infraestructuras que hay que dar va a ser una sesión al ayuntamiento, si me lo adelantéis, yo se lo pongo a la Junta para que se venga. Porque en los otros sitios dicen, yo quiero, pero no da, no ofrece nada. Entonces, yo recuerdo que se hace en un día prácticamente, y el, el, el, el, el, el cobaresa se reúne, yo creo que una cena, y al día siguiente me dice, oye, venga, vamos a ver un documento y pasa al ayuntamiento, a cuenta del resultado del plan. Yo, vale, perfecto. Con ese documento yo me voy a ver a la Junta. Le digo, si tenéis problemas, aquí tenéis el espacio para, para instalarlos y ya haremos cuentas también. Y, o sea, en aquel momento es curioso, porque se hace una negociación y no hay nada a cambio, se dice, compensaremos en su momento. hago la compensación, bueno, el gran parte del pobreza hace la compensación, cuando se finaliza y hace la presión que tiene que era obligatoria, y ahora hago con Jesús Posada, o sea, bastante después, digo, bueno, en compensación por la fijación del o el asentamiento, la cesión que hemos hecho a la Junta, eh, el, la Junta hace infraestructuras, en no hay una aportación económica, hace un puente sobre el río Pisuerga y hace alguna infraestructura más, no muchas más, porque a Valladolid no le interesaba tanto la compensación económica como la compensación que, te, que trae consigo la fijación de la capital. Yo creo que no se ha hecho ningún estudio serio, pero sí que no sería malo. Saber qué es lo que supone que Valladolid sea la capital de la comunidad, porque es la fijación de la, de la presidencia, de la junta y la fijación del parlamento. Y también, aunque no a gusto de todos, pero bueno, la obligación de tener que venir a Valladolid a, a hacer gestiones, porque aquí está la capital. Dígalo o no lo diga el estatuto, porque si difícil era fijar la, la capital, es bastante más difícil quitar la capital que es. Por tanto para abrirles derecho a la capital de Castilla y demás. Y esas cosas se hacen pues en una, en una relación extraordinaria, desde el ayuntamiento, que era un ayuntamiento socialista, y por tanto también miraba a lo mejor con ciertas reservas por, por, por ciertos sectores, con los empresarios de, de esta ciudad, que son generosos, incluso la salvación del equipo de fútbol, cuando está a punto de desaparecer, porque cuando se declaran las sociedades anónimas, en el fútbol, el Real Madrid no puede pagar ni la cuarta parte de lo que le decía, que es cuando se produjo la manifestación que les decía, y también es, yo no recuerdo en aquel momento, el propietario del Plan Parque del Parque Sol ya no es Antonio Alfonso, ya es Marcos Fernández, y es cuando, <coughs> es cosa de todos, porque el Ayuntamiento no puede pagar el club, y tiene que hacer otras cosas que hacer, y eso interesa a todos, y es verdad que los empezaron en aquel momento ellos mismos, o sea, en el no sé si era la Confederación o la Cámara, pero en general un grupo de empresarios encabezados por Marcos Fernández, el que aporta una cantidad económica a fondo perdido para salvar al Real Valladolid, en una reunión que se hace en el Hotel Media Parque de, de García Mora. O sea que fue un, fueron cosas importantes y algo que decía, y terminó la Feria de Muestras. La feria de muestras Siempre se vio que era una necesidad para Madrid. Hay otras que no están contempladas y que necesita Valladolid, por ejemplo, un palacio de congreso. Hubo una enorme resistencia a hacerlo y que ahora se justifica diciendo que está en Miel de El En Miguel de Libres es una gran infraestructura cultural, maravillosa, pero no es un palacio de congresos. Y Madrid necesita un palacio de Congresos, porque Madrid necesita ser una ciudad de eventos. Es difícil que sea una ciudad de reclamo turístico poco tienen, no somos Salamanca, no, no tenemos las murallas de, de Ávila, ni tenemos la Codice de Segovia, pero somos una capital moderna, competitiva y tenemos que vivir de eventos, eventos que son, y entre otras cosas, congresos, que además son los que fijan las pernotaciones en la ciudad, que también son muy importantes y por tanto necesita un palacio de congresos, pero también con ese equilibrio que desde la Junta se hace, diciendo no con un valladolid, porque los de Burgos protestan y León también, pues entonces el Valladolid carece de Palacio de Congresos y yo hay de gestiones, y me consta que Javier León hizo gestiones también para el Palacio de Congresos, cosa que todavía hoy no tiene Valladolid y que, vuelvo a decir, necesita, tenga o no tenga el Miguel de Díaz. Y son cosas que se hacen de la mano con la Confederación, con la Cámara, en general con los empresarios de Valladolid, con el Ayuntamiento. Y creo que son las que fijan el desarrollo futuro. Ayer tenía una cena con un grupo de empresarios en Valladolid también, para recordarlos. Y alguien preguntaba qué quiere ser Valladolid en el futuro. Está bien, Valladolid, yo creo que es la ciudad que ha mejorado ostensiblemente, no tiene nada que ver con aquel Valladolid, pero también quiere, tiene que saber qué quiere ser Valladolid. Pero yo creo que está en el punto de no conformarse con lo que es y ya apostar por ser una de las grandes ciudades de España y una ciudad referente en Europa dentro de las ciudades españolas y esa ciudad necesita también determinadas cosas necesita ese palacio de congresos que lo cabe, terminar las comunicaciones con, sobre todo con, con el, este Barcelona necesita una comunicación rápida con Barcelona, diaria necesita potenciar el aeropuerto pero claro, con cuatro aeropuertos en una región es difícil potenciar ninguno bueno, nosotros eh, los celos que hay en torno a Valladolid cualquiera que mueve y a la junta la cuesta hacer eso porque también sabe que crea eh, desazón en nosotros pero Valladolid tiene que estar ajena a eso y apostar por ser Valladolid y por tanto tiene que buscar ese Palacio del Congreso de buscar una potenciación del aeropuerto de Nubla y buscar que sea una ciudad de eventos cuantos más mejor y se hicieron en aquel momento dos cosas importantes, que fue un <coughs> campeonato mundial de gimnasia rítmica que dio a conocer a Valladolid, y incluso fue la sede del, del, del campeonato de, de, de fútbol, aunque fue anecdótico, pero tienes <risa> razón. Entonces, yo <risa> re, reitero el agradecimiento a esta invitación, creo que es bueno ese recuerdo de la memoria y también hay que pensar en el mayor futuro que no puede contentarse con lo que ha hecho ni lo que es, sino aportar por ser una de las ciudades más modernas de mundo. Muchas gracias. Gracias a, a Tomás Rodríguez Bolaños. Ahora tiene la palabra Francisco Delgado, Paco Delgado, que fue en el año 83 el primer presidente socialista de la Diputación toda una revolución, sobre todo para quienes creían que el mundo rural castellano, vallisoletano en concreto, era muy conservador. Paco de Galo llegaba desde el ámbito municipal, desde la alcaldía de Laguna de Duero, y trató de engrasar una maquinaria bastante anquilosada, y sobre todo, frenar lo que entonces no parecía un gran problema, y hoy es una agonía, estamos hablando de la despoblación. También nos va a contar ahora cómo fue ese periodo. En primer lugar, muchas gracias por la Confederación de, de Empresarios de Valladolid por, por invitarme y como podéis suponer es tremendamente agradable recordar una época que eh, no se me había ocurrido, la habéis calificado de prodigiosa, <ríe> me, parece, me parece acertado. Bueno, una breve referencia, eh, yo, eh, yo he venido aquí a hablar de la provincia de Valladolid de la Diputación, pero no me puedo sustraer, aunque no voy a hablar de ello, a que... Eh, yo llevo a la Diputación como consecuencia de haber sido durante los primeros cuatro años eh, de los ayuntamientos democráticos, 79 83, al 83, alcalde de la UNA de Doro. Es difícil sustraerse digamos, a, a esa situación y además creo que eh, mi paso por el ayuntamiento de la UNA de Doro fue lo que me permitió de alguna manera eh, abordar con cierto criterio las necesidades que tenía la provincia de Valladolid desde la perspectiva de la, de la Diputación. Voy a intentar hacer una intervención breve, pero de alguna manera eh, poco esquemática, digamos, eh, eh, para situar el contexto ¿no? y que pueda haber preguntas. Eh, una de las primeras eh, eh, preocupaciones eh, que existía en aquel momento era normalizar la democracia. Normalizar la democracia. La clave, es decir, era tan clave que como ya se ha recordado en el año 81 hubo un golpe de Estado ¿no? por lo tanto todo lo que se hiciera en normalizar la democracia normalizar el funcionamiento de las instituciones normalizar el funcionamiento de los partidos era consolidar digamos, una situación que no debía tener buen detrás Eso yo creo que la, la ciudadanía española estaba eh, en ello pero había que involucrar lo máximo posible digamos, a esa población en normalizar la situación democrática y ese era un elemento, un elemento clave, por lo tanto, eh, recuerdo que aquellos ayuntam primeros ayuntamientos, yo creo que durante bastante tiempo se decía que eran escuelas de democracia, y era cierto, todo el movimiento ciudadano, todas la, eh, las políticas digamos, que se practicaban desde el ámbito municipal, era la forma de acercar a la, a la población al comportamiento de democrático, la democracia eh, se había normalizado en las primeras elecciones del 77 y en la Constitución del 78, pero aquello se vivía muy en los despachos. Es decir, la verdadera vida democrática en España se empezó a vivir con los ayuntamientos del 79 y a partir de toda esa década. Por lo tanto eso era, era uno de los elementos sustanciales. Simplemente recordar, aunque sean temas eh, legales, que la primera ley democrática que afecta plenamente a los ayuntamientos, es la ley de, de la, perdón, la ley de régimen local y es del año 85. O sea, hasta el año 85 no hay una primera legislación verdaderamente democrática por la cual se regula el funcionamiento de los ayuntamientos. Y la ley de haciendas locales primera, es verdad que hubo decretos que fueron normalizando la situación, es del año 88. O sea, por lo tanto, 88, 89. Yo creo que es 88. Por lo tanto, digamos, tener en cuenta cuál es ese, ese, ese contexto. ¿no? La, las necesidades de... las necesidades de la... de, de, los, de los pueblos de la provincia de Valladolid... Eh, las, las grandes capitales, más que bien, habían tenido un mínimo desarrollo, es decir, unas más, otras menos, algunas se habían destruido, como era el caso de, de Valladolid, pero los pueblos del medio rural estaban en el absoluto abandono. Es decir, por lo tanto, las necesidades... De infraestructuras eran absolutamente elementales. O sea, lo que. El papel de las diputaciones en aquella época, y se ha mantenido, yo creo que por suerte, y se normalizó en la legislación de régimen local, el papel de las diputaciones, uno de los fundamentales, era hacer lo que se llamaban los planes provinciales. Los planes provinciales consistían en organizar cómo se iban a hacer las inversiones para eh, generar infraestructuras que eran básicas eran infraestructuras básicas, se trataba de meter el agua eh, a la población, se trataba de eh, pavimentar las calles, en algunos casos hacer instalaciones deportivas, por más o por menos acierto, yo fui muy crítico en aquella época porque yo me encontré un plan de frontones para la provincia que desde mi punto de vista no tenía, no tenía sentido eh, y se gastaba mucho dinero, porque, bueno, alguien entendió que, que, que aquello era importante en aquel momento y se hizo y yo como una anécdota de lo que suponía estos planes de infraestructura de la provincia, recuerdo un viaje volviendo de Tierra de Campos, que había visitado un pueblo que no recuerdo cuál era, era un pueblo muy pequeño. Eh, he intentado recordarlo porque esta anécdota la he contado algunas veces y no me acuerdo verdaderamente del pueblo, pero aquel pueblo tenía una situación de las escuelas verdaderamente lamentable. De aquel viaje vine convencido de que había que hacer un plan para arreglar las escuelas de la provincia. No, no solo por aquel pueblo, sino porque era una situación bastante generalizada. La Diputación Provincial no tenía competencias para arreglar escuelas, como era evidente, pero sí tenía capacidad política, por lo menos lo intentamos y lo conseguimos, de hablar con el Ministerio correspondiente, tener en cuenta que no había comunidades autónomas constituidas en aquel momento, o estaban constituyéndose, para hacer un plan de arreglar las escuelas. Lo cuento como anécdota, pero las necesidades de la provincia eran básicas eh, y, y en eso había que trabajar. El, el, el, en los temas de... Y en la diputación dice, cuando, cuando llegas aquí la diputación, eh, bueno, por razones normativas también, y, y porque todavía, ten en cuenta que la primera diputación en términos estrictamente democráticos es que se constituye es la del 83, porque la anterior, sin, sin cuestionar que no fuera democrática, la composición, digamos, que había no se correspondía con los votos electorales de los partidos políticos, ni con partidos judiciales, ni no tenía nada que ver, era una era una, una proporción absolutamente, eh, digamos, no, no, no razonable, es decir, había de la UCD, me parece que eran, pues, de los 25 diputados, 23, y eran dos o tres del Partido Socialista, no se correspondía, digamos, con la situación, porque no se había legislado, tampoco tenían la culpa los que estaban allí, no se habían legislado, y como no se habían legislado, pues se constituyeron las diputaciones en el año 79 con normativa la normativa anterior, la normativa franquista, y eso dio una, una diputación que no dejó de ser una especie de prolongación de los gobiernos civiles, que es lo que fue históricamente. O sea, las diputaciones fueron siempre una prolongación de la administración central y eso hace que tuvieran competencias que ahora nos suenan como raras, como tener un psiquiátrico, tener un hospital provincial de, de, de, un hospital provincial de medicina, eh, tener temas de, de competencia en agricultura. O sea, cosas que ahora nos parecen absolutamente absurdas. No, decir, no, no, no tenía ningún sentido. Bueno, las diputaciones, eran la prorrogación del gobierno central y ejercían de esa manera, ¿no? Entonces una de las tareas que nosotros abordamos con, con intensidad fue normalizar el funcionamiento de la Diputación para que ejerciera las funciones que debía ejercer y cumplir el papel que tenía que cumplir hacia los, los ayuntamientos de la provincia de Valladolid que básicamente eran ámbitos. En, en el ámbito de las infraestructuras al que ya me he referido eh, en el ámbito, digamos de lo que llamamos servicios de asesoramiento, que son servicios que se mantienen en la Diputación. Los planes provinciales se mantienen, incluso se mantienen con una estructura que montamos eh, al final, en, en los cuatro años que estuvimos, es que se dejaran de repartir los dineros de la Diputación a golpe de talonario de cuando viajaba el presidente. Es decir, y, y, y lo podías hacer, o sea podías hablar con un alcalde o sea, no sacar la chequera físicamente, pero llegar a acuerdos con él y decir, te vamos a dar este dinero, o te vamos a dar otro. Lo que hicimos con los planes provinciales, insisto, se han tenido, es normalizar el reparto con fórmulas, digamos, eh, eh, lo más equitativas posibles para que a cada municipio le llegara, pues como se ha dicho siempre, de acuerdo un poco con las necesidades que tenía y, a, y aquellas eh, infraestructuras que requería, que requería el, el municipio. Por lo tanto, normalizar el funcionamiento de los planes provinciales fue fue clave y normalizar el funcionamiento de la institución apoyando a los ayuntamientos en tareas muy básicas, como asesorarles en temas urbanísticos, asesorarles en temas fiscales, asesorarles en temas informáticos. En aquella época empezaba a, a no a ser un problema, sino a ser una necesidad, la, no, las necesidades informáticas. Entonces, planes provinciales, inversiones, asesoramiento, y luego montamos. Eh, un servicio los, los, los servicios de atención ciudadana, los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales, porque en el medio rural, la población, eh, la desatención que tenía era mucha. Yo lo había vivido en el Ayuntamiento de Laguna. Yo, yo llegué a la Diputación bastante, eh, en cuanto a los servicios sociales, bastante condicionado. Bastante condicionado, pero que positivamente. Porque, estando en el Ayuntamiento de Laguna, los dos primeros años de la legislatura, lo que, el 70%, digamos, de, de lo que yo hacía, era recibir ciudadanos que tenían problemas, a veces problemas básicos, pero que cuando no tienes el nivel económico, el nivel cultural, el nivel de conocimiento, esos problemas básicos se convierten en unos problemas tremendos para, para la persona, para la unidad familiar. Entonces llegué muy, llegué, digamos, muy convencido a la, a la Diputación de que había que montar esos servicios sociales y que había que montarles de manera generalizada para toda la provincia. Bueno, creo que acertamos razonablemente, los planes provinciales con aquellas fórmulas que planteamos y la distribución, digamos, ordenada del dinero eh, se ha mantenido, por lo que me cuentan de la Diputación, y ahora ya es casi siempre se aprueban los planes provinciales de inversiones eh, con, eh, eh, por unanimidad o con bastante acuerdo de los partidos políticos, por lo tanto eso es muy importante. Eh, el generar digamos, los servicios de asesoramiento todavía se mantienen en la, en, la, en la diputación y por lo tanto creo que fue un acierto y los servicios sociales asumidos hoy día por la Junta de Castilla y León porque le corresponden, pero se mantienen son las famosas CEAS que tuvieron el embrión en algunas iniciativas como tuvo la, la, la diputación de Valladolid en aquel momento, y tengo que reconocerlo eh no tuvimos capacidad de hacer nada de vislumbrar el futuro del turismo de Valladolid especialmente por la Ribera de Duero pero tener en cuenta que la Ribera de Duero que hoy nos parece que ha existido toda la vida se creó en el año 82 y en el año 82 fue cuando se creó la Ribera de Duero por lo tanto vislumbrar lo que podíamos hacer con el vino en aquella época resultaba, resultaba difícil eh, yo lo, lo, lo dejo aquí porque creo que andamos todos con problemas de, de, de reloj y falta una intervención y lo que tenía que decir Fundamentalmente ya, ya lo he dicho. Muchas gracias. Gracias a, a y vamos a dar la palabra ahora a Ángel Altés. Para mí el apellido Altés tiene unas connotaciones muy especiales, ahí entro en el terreno de lo personal también, porque en mis primeras prácticas en el norte, allá en el 73, Fernando Altés ajustaba el periódico en el taller. En la segunda ya era el director, mi primer director y el único que tuve hasta 1983 cuando cambié el norte por Radio Cadena Española. Encima de la relación vivía don Fernando Altes Villanueva, el gerente, el factotum del, del diario, el hombre que lo leía todo y que lo sabía todo del periódico y demás cosas. Y por la relación pasaban Ángel Jacinto Pepe, Ángel siguió la tradición empresarial de la familia y ese doble compromiso con la empresa y con Valladolid le llevó años después a la presidencia de la Confederación Vanisoletana de Empresarios en momentos como han sido casi todos, pues eh, nada fáciles con muchas cosas por hacer y muchas cosas por resolver Ángel, tienes la palabra Pues gracias por este recuerdo de la familia y yo eh, voy a hablar de que nos pasamos de la hora seguro ya voy a así. No vamos, no vamos. Ya, precario. A ti me pilla el dolor porque A mí complicado el pasado. Yo primero voy a hablar un poco de de la confederación, que que no pasamos por rica la prodigiosa, porque en los primeros años fueron complicados la la formación de la COE eh, y la creación de la Confederación Mesoamericana tuvo dificultades. Eh, um, hubo mucha participación. Yo llegué a presidente por un voto, le eh, a Manolo Vidal y que era el mío, ¿no? eh, y, y luego tuvimos también unos años de dificultad con, los, con algunos sectores que eran más poderosos que la propia CV, El sector del comercio, de la construcción, la beco, el del metal, de Manolo Vidal y el de la hostelería y, y, y yo no conseguí que todos se unificaran pero casi y lo que procuré en aquellos años es mmm, que la cooperación estuviese formada por todos los sectores empresariales mmm. hago un inciso porque cuando yo fui directivo de la CB durante tres años y entre la Junta Directiva y no recibió el rey con motivo de la creación de la CERN y recuerdo las palabras de Carlos Ferrer que le dijo Señor somos, ya tenemos 700.000 funcionarios haga usted algo para que esto no crezca y su majestad desde luego no le hizo caso porque no podía y, y porque era imposible bueno, la, la Confederación eh, tuvo como una de las primeras actividades es recibir el patrimonio sindical que como saben estaba formado principalmente por este edificio del sindicato vertical y por el edificio de gamazo yo le dije a maroto que me iba que la confederación se iba a gamazo y que aquí se viniese él con comisiones obreras y maroto me dijo que él no soportaba los de comisiones obreras y que me viniese yo con él no. con lo cual la C.V. se, se instaló, recibió una parte de este edificio que al principio compartíamos con la Delegación de Trabajo, yo creo, en unas tantas... Delegación de Trabajo, Eso, me eh, Luego, eh, pasan los sí. primeros años, y yo, bueno, yo ceso en el año 85, que me, me sustituí, no me olvidar, yo sustituí a Vicente Garrido, eh, que fue el primer presidente de la, de la Confederación, y, y a partir de esos años... Las relaciones, eh, con, las relaciones sindicales con los sindicatos de la patronal, la verdad es que son eh, muchísimo más comunes. Los. los primeros años son muy difíciles, estábamos acostumbrados al, al, en la sección económica del sindicato vertical a un tipo de negociaciones y la democracia nos aconseja y nos obliga a que tengamos otras y yo creo que ese tránsito eh, los empresarios y los sindicatos le pasamos con una buena nota porque empezamos a tener una relación fluida y cómoda. A pesar de que las dificultades, las, eh, en el año 79 las eh, regaladas eh, estudiantiles son terribles, eh, los movimientos sindicales eh, también, eh, en el 81 como habéis recordado eh, está el golpe de estado, eh, luego hay algunas eh, acciones del gobierno, como el que hace más, hay algún otro que solivianta aún más las, las posibilidades de unas relaciones cómodas y, y, y llega eh, un momento además malo que es el del de, año 80 en el que Valladolid y, y, y la población de Castilla y León decrecen y, y decrece por la inmigración sobre todo y por la, ta la baja tasa de neutralidad con lo cual empieza eh, una época, una década hasta el 80 que, eh, que tiene esas dificultades añadidas eh, que son un, un inconveniente grave y que hacen que eh, la, la, la edad de la población valletana y de Castilla y León pase del 18% a los, que, a los mayores de a los viejos, a los, a los viejos que, eh, de mayores de 65 años hasta un 30% que yo creo que ronda lo que tenemos ahora. Y eso es, un aspecto que afecta a la economía gravísima. Eh, los... Quiero hacer una referencia a, a los pactos de la Moncloa, que de, de, precisamente se firman al principio de, la, de, esta, de esta década nuestra, del 77 al 87. Y los pactos de la Moncloa se, que son unos pactos políticos, en los que firman políticos, eh, empresarios y sindicatos. Eh, supone un, una, un, una renovación de todas las relaciones eh, enorme eh, que consiste fundamentalmente en tres cosas eh, una es una reforma fiscal necesaria eh, la segunda es un control de la banca y las cajas de ahorros que, que sirvió para poco al principio y, y una tercera que era la flexibilidad laboral esas tres cosas que afectaban a la economía sin duda alguna pues eh, eh, fueron lo que originó gracias a un palentino, sobre todo creo yo que a un palentino eh, como Fuentes Quintana, eh, que, que era vicepresidente del gobierno, consiguió que la economía que estaba en, un, en una situación insostenible eh, empezase a mejorar a partir del 81 a pesar de que el paro llegó al 17% en el 83% me parece y a pesar de que el, el, millón, de, el millón de parados al que alcanzamos en el año 81 pues eh, solamente un tercio tenían desempleo en fin, y otros inconvenientes pero la verdad es que empezó a mejorar también con lo que ha dicho Tomás con la colaboración de algunos empresarios y me alegra mucho que haya citado Antonio Alfonso porque generalmente no le citamos en Valladolid y Antonio Alfonso se molestó mucho por hacer cosas por Valladolid y, y luego eh, bueno a mí me sustituye Manuel Vidal en la patronal, yo creo que Manuel también colaboró en la, en, en la unión de, las, de los sectores y, y después eh, Manuel Soler que está aquí presente y que yo creo que fue el que hizo por fin una unión real mm, de, los, de los sectores. Y además es que consiguió una presencia institucional eh, con, las, eh, con el Ayuntamiento, con la Diputación, con eh, eh, no, eh, la Cámara de Comercio, que no habíamos eh, tenido nosotros. Y, y yo creo que, eh, aparte de, de estas dificultades que tuvimos eh, al comienzo, yo creo que, como han dicho también los dos uh, compañeros uh, antes, yo creo que efectivamente hubo una época que marcó las directrices de lo que iba a ser Valladolid, la capital y la provincia, y, y que fue un acierto en muchísimas de las cosas que en esa década se hicieron desde las dos instituciones. Muy bien. Por ahí me han dicho un vídeo para... Un vídeo o... No, es que bueno, quería preguntarte si iba antes el vídeo o iba... Ah, pues, eh... no, no, Una ¿Puedes, intervención ¿puedes de... ¿Puedes interrarte de o...? Ah, sí, ahí, vale. Jesús Cuadrado, que es el actual director de, de Carrefour, lo que fue el continente, que fue toda esa novedad, que preguntábamos antes, y lo primero que hubo en todo el plan parcial... Parque Sol, es decir, primero los, nace el continente, luego el estadio, y luego vienen detrás todas las viviendas y todo lo que es ahora con 30.000 habitantes. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a la Confederación de Empresarios por invitarnos a participar en esta mesa de debate. Eh, voy a intentar resumir rápidamente lo que han sido los 36 años de, de historia de mi compañía, del grupo Carrefour, antes continente, antes Prica, en pues, Castilla y bueno, pues todo comienza el 24 de noviembre de 1981. Tras cuatro meses de obras, el continente abrió el primer hipermercado en Valladolid. Esta fue la quinta apertura de la compañía en España tras las aperturas de Barcelona, Valencia, Sevilla y Algeciras. En las fotografías pues, podemos ver las inserciones que se hicieron en el norte de Castillo bajo el eslogan Precios que Merece la Pena y bueno, eh, decir que tuvimos que esperar. Eh, siete años más a que hubiera un nuevo competidor, que en este caso fue un gran almacén como el puerto Inglés, que me imagino que le invitaréis a la próxima jornada. Bueno, aquí vemos en esta fotografía el acto, el acto de inauguración del de, de continente en sol Contamos con la presencia de nuestro querido Marcelo Tomás Rodríguez, se puede ver ahí a la derecha. Y bueno, eh, aquí a la izquierda está el, el antiguo Consejero Delegado de Continente, Nerville de Parque. Bueno, pues la superficie comercial supuso la apertura de 57.500 nuevos metros cuadrados de superficie comercial frente al Estadio José Morilla y como vemos, pues toda la zona de Parque Sol está completamente despoblada. Ya en el año 81 no había absolutamente nada salvo el estadio y, y, y el hipermercado. Nuestro primer folleto, pues ahí lo podemos ver, a la izquierda contenía 250 artículos con una promoción a precio de coste, una auténtica revolución y bueno, a la derecha os he puesto pues, lo que son los folletos que nosotros llamamos, o catálogos promocionales, pues con las nuevas temáticas en lo que ha evolucionado el mercado, pues algunas medidas al 70%, eh, campañas de 3x2, 2x1 de la formación, eh, sin IVA y demás. Vemos un poco también cómo han cambiado los diseños, desde un diseño más básico a pues otro mucho más moderno, donde predomina más la fotografía del producto y demás. El crecimiento de la ciudad pues, eh, se realiza alrededor del entorno del estadio y del, nuevo, y del nuevo hipermercado y bueno, pues en la actualidad estamos hablando de Parque Sol, hay un censo aproximado de 26.000 habitantes en el año 2016. El hipermercado abrió en el 81 y la expansión en Parque Sol, si no me equivoco, se empezó a producir 3-4 años después, en torno al 84-85. Aquí nada, simplemente para que veamos un poco las, las vallas direccionales, como eran en el año 81 y como son actualmente en el año 2016. Igual con eh, la publicidad en el transporte público, vemos los autobuses de la época, cómo han evolucionado hacia, autobuses, hacia autobuses más ecológicos, más eficientes, y luego la publicidad que teníamos en la parquesina de las paradas y lo que tenemos actualmente. Bueno, otro granito se produjo en, en el 26 de octubre de 1995, FRICA, que significaba precio y calidad ha habido nuevos establecimientos en las ciudades de Burgos y Valladolid. En Valladolid eh, era lo que es antiguamente monasterio, donde está ubicado ahora mismo el Eso Supuso una inversión de 10.000 10 millones de pesetas y dio empleo a un total de 650 personas. En, el 1990, en 1999 tenemos otro granito y es la fusión de las marcas Rica y Continente en una sola marca Carrefour. El cambio de señas se, se oficializó en septiembre del 2000, cuando nos despedimos de Continente rica y damos la bienvenida a Carrefour. Estas son fotos de la actualidad de la tienda de Parquesol y en la tienda de Barrio España Valladolid. II. Otro gran momento se produce en 2016 cuando Carrefour anuncia la firma de un acuerdo con Eroski para la compra de 36 hipermercados. Eh, dentro de los cuales se incluye a la tienda de, de Sur eh, que tenía pues una plantilla de 87 personas. Balsur finalmente se inaugura el día 26 de enero del 2017, se contratan 61 personas adicionales a la plantilla que ya tenía y bueno, está en pues, la transformación de la tienda se realizó en un tiempo récord en dos semanas. Actualmente en, el, en el, la compra que tenemos eh, acordada con, con el OSPI de las 36 tiendas, y sistemas, estamos aproximadamente en, en, en dos partes del total de tiendas ya han sido incorporadas a, a la compañía, que Recur, y de hecho mañana inauguramos en, en Segovia un nuevo supermercado. La superficie actual eh, que cuenta el grupo en Valladolid es de 28.000 metros cuadrados. Distribuidos de la siguiente forma, para que solo 11.000 metros, para 2 10.500 y va sur que es la tienda más pequeña, 10.800. Bueno, ya simplemente resumir un poco los compromisos y actividades de la compañía. Nuestra actividad se basa en cuatro pilares fundamentales: ser una empresa eh, multilocal, una empresa multiformato, una empresa omnicanal y una empresa multimarcal. Somos una empresa multilocal porque operamos en más, de 30 países, en, en más de 30 países, en cuatro continentes y con un total de en torno a 12.000 establecimientos. Somos una empresa multiformato porque trabajamos en España desde hace 40 años, tenemos más de 700 tiendas y con diferentes modelos, desde los supermercados, supermercados de más de 1000 10 metros a lo que son los supermercados de proximidad. y, y Mercados en gasolineras. Aparte de todo esto tenemos otros servicios como son las gasolineras, las agencias de viaje y los servicios financieros. Somos una empresa unicanal eh, porque estamos en, en una profunda transformación a nivel digital eh, para favorecer la experiencia de compra de nuestros clientes. Y somos una empresa multimarca eh, porque queremos favorecer la elección del consumidor. Para ello trabajamos con un de surtido muy amplio, 95.000 referencias en nuestros hipermercados eh, distribuidas entre marcas internacionales, nacionales, regionales, locales y de primer Y decir que eh, la innovación eh, de cada 10 referencias que se lanzan al mercado, 7 de ellas pasan por nuestros hipermercados. Eh, nuestro principal compromiso es ser un buen vecino y lo realizamos eh, de la siguiente forma. Eh, contribuyendo al ahorro de las familias, con nuestras dinámicas promocionales, los 24 catálogos que tenemos a, a lo largo del año y las diferentes tarjetas. Quería pues, destacar las tarjetas para mayores de 65 años, familias numerosas y menores de, de 30 años. Todos estos colectivos se benefician eh, de un descuento del IVA en productos frescos en todas sus contras. Y Otro de los pilares es contribuir al empleo. Actualmente la plantilla de Carrefour la formamos 46.000 personas, eh, las cuales estamos recibiendo información una inversión de de 11 millones de euros y el 85% de estas personas tienen un contrato indefinido. Otro de los pilares es promover la economía nacional, regional y local. Para ello trabajamos con más de 9.000 empresas en España, a las cuales realizamos compras por valor superior a los 7.000 millones de euros. El corazón de nuestra compañía, la Fundación Solidaridad Carrefour, lleva 15 años trabajando en España, ayudando a las personas que están en situación de vulnerabilidad y, fundamentalmente, eh, dos ejemplos claros en este sentido, sería el Banco de Alimentos, con 6 millones de kilos donados durante el año pasado y con programas de ayuda a la infancia. Los datos de Carrefour en Castilla y León Llevamos 36 años, la primera tienda, como hemos comentado, fue en Parque sol Tenemos 10 grandes supermercados, 6 supermercados market y 50 supermercados de proximidad express. Contamos también con 9 gasolineras, 49 agencias de viajes y 10 servicios financieros. En cuanto a la economía regional y local, trabajamos con más de 635 empresas proveedoras castellano-leonesas, a las cuales realizamos compras por valor superior a los 200 millones de euros. Retiramos 17.000 toneladas del campo castellano-leonés, que o bien vendemos en nuestros hipermercados o exportamos a otros países. Decir que somos el primer exportador nacional de fruta y verdura. Va en consonancia con lo comentaba al principio que somos una empresa eh, multilocal y que compramos en más de 30 países. Otro ejemplo de contribución al desarrollo local pues es el, las muestras de productos regionales. Realizamos cuatro muestras a lo largo del año. Participan 155 pequeñas y medianas empresas y se dan a promocionar 870 productos. Eh, y, y anualmente realizamos también la entrega de los premios eh, CIMES-Casortín. El año pasado eh, se entregaron los premios a la mejor empresa o sea, castellano leonesa y a la empresa más innovadora. La mejor empresa fue Lita Riegos y la empresa más innovadora por la Y desde todo. Pues vamos a empezar el coloquio. si hay alguien que quiere intervenir... En eh, fin, vamos a ver, ya tenemos los... Manolo, luego, luego vamos a... Hablar. Buenos días. Pues, sí. eh, bueno, en primer lugar, felicitar la enhorabuena a la Confederación ¿no? por sus 40 años porque, eh, hacer estos actos ¿no? de recuerdo y de, de poner un poco de valor lo que es toda la trayectoria de la, de la propia institución. ¿no? Yo quería recordar... Eh, hay una cosa que, que no se ha comentado ¿no? de, de, de esta época, ¿no? En La primera de todas, bueno, fue. Yo en ese momento era presidente de la Bade, de la Asociación de comerciantes Recuerdo precisamente la, la disputa importante que tuvimos Tomás y yo en relación con el corte inglés. Sí, con la bueno. actualización de la Vía de Santiago. Y con la reaccionalización <risa> <risa> de Todavía recuerdo el paseo que nos dio, el paseo para ver el cacho que permanece ahí delante de la calle Santiago, en donde estaba el banco de Castilla, este año, que, que la verdad que era un pavimento de asalto alto, les quería poner que era imposible de caminar. ¿Eh? Y la hemos tomado a mujeres que, como está ahí. Se como recuerdo también perfectamente, el, el, el proyecto que se aprobó de la Iglesia de Santiago, donde se participó, donde, en donde está actualmente Treviño, adosado a, a la Iglesia de Santiago, el proyecto previa la eliminación de ese espacio y colocar una fuente. Bien, quiero recordar, o sea, no sé si me acuerdo bien, pero creo que era, que era algo parecido a eso. Pero bueno, yo estoy hablando también de, de, esa, de esa disputa que tuvimos con el Corte Inglés porque en ese momento Abadeco hizo una cosa que fue eh, atractiva, ¿no? Que fue, o sea, no se opuso a que viniera el Corte Inglés, sino que planteó una alternativa al Corte Inglés. O sea, no dijo que no... Que, nosotros tenemos un proyecto que puede ser más interesante para la ciudad, que era hacer un centro comercial en lo que era ese espacio pues Berava, que se lideraba, un centro comercial como puede ser al sur hoy día, donde estaba, donde íbamos con Alcampo y, y creo que fue eh, un momento interesante de la ciudad, o sea, eh, porque no era simplemente la oposición por, no por la oposición, por decir, bueno, esto está mucho mejor por un jardín, por arboritos, ahora muchas veces, sino. Presentar alternativas diferentes que inviten y por lo menos invitan al debate y le hacen reflexionar al conjunto de la ciudad. Y otra de las cosas que recuerdo de aquella época y que no se ha mencionado, y que yo creo que en el futuro fue un lastre, ya sin duda, para Valladolid. Valladolid tenía un espacio de sol industrial importante que era el Corrión de San Cristóbal, el actual Corrión de San Cristóbal, que está Lleno, que entonces eh, veníamos de una crisis muy potente que era para la que también se ha referido Ángel en su momento, hablando de los impactos de la Moncloa. Eh, años 77, 78, 79, que fueron años terribles, ¿no? con generaciones del 25% y además con una, una economía absolutamente medida, y teniendo en cuenta que además era una economía absolutamente encerrada dentro de, de lo que era España, ¿no? el concepto de globalización no, no existía para nada y que mm, eh, yo recuerdo perfectamente cómo cuando empezó la economía a dinamizarse hacia el año 82, por año, 82, 83, de, eh, se inició un proceso especulativo con el polígono, se, se dejó que mm, la gente comprara parcelas y especulara con ellas y recuerdo también perfectamente cómo en Burgos, o sea, teníamos una diferencia de precio con los polígonos de Burgos del orden de 10 veces el metro cuadrado. O sea, metro ar, un metro cuadrado un mayor costaba mil, en huevos en, en costaba 10. Y eso perjudicó notablemente la encarnación de la industria. Y refiriéndome un poco al tema de, y ya acabo con esto, al tema de que, que la reflexión que hacía Tomás de lo que ha significado para la junta, que no sé sí si que le tengo que dar enhorabuena a Tomás, porque él estuvo ahí estuvo conocido de primera mano con José Ferreira y con Mariano García Fiz, que estaban también ahí en Cobaresa que estuvo absolutamente eh, hábil y, y los empresarios generosos, o sea que lo entendían muy bien los, las dos partes, lo que significaba, ¿no? Pero, efectivamente la Junta significaba mucho para la de dedo, pero yo creo que también la ha convertido en una ciudad administrativa, es decir, una ciudad cómoda. Es decir, es decir tenemos aquí la Junta, la Junta nos resuelve los problemas, la Junta nos da eh, eh, puestos de trabajo, por eso los funcionarios, que bueno, gastan consumen, pero no, no tienen grandes niveles de ingresos. Eh, las compras se hacen aquí, o sea, nos hace cómodos, no nos hace competitivos que ese es el problema que yo creo que tiene la Junta y que, y que habría que cambiar y que, que había que, que hacer algo para, para evitar precisamente ese adormecerse ¿no? en, en los laureles, en los laureles, conseguir nada que yo creo, Manolo, que la peatronización de, de algunos sitios de Valladolid merecería no una mesa redonda, tres o cuatro. Eso. Porque yo recuerdo cuando se planteó la peatronización de la calle Santiago, a mí me mandaron del norte a hacer un encuentro que hubo entre representantes de la CVE, la Cámara de Comercio y de algo más, con, el, con, con Manolo González, que era el que llevaba de, todo aquello, y, y salí casi con la convicción de que la ciudad se hundía, de que había que buscar trabajo en otro sitio, porque iba a ser todo un desastre lo de la calle Santiago. Y recuerdo todavía, hoy si le plantea a alguien la reticencia es que hubo en ciertos sectores de la ciudad de cortar el paso de camiones por el museo de escultura uh -huh. y, y te dirían, pero bueno, eran estas bestias que dejaban pasar camiones con los despertadores cargados de remolachos, los que iban a Nicas, cargándose lo poco que daba San Pablo y el museo de escultura bueno, pues cuando se aborda aquella, aquel cierre hay sectores que se oponen y también ella se iba a destruir no sé cuánto Valladolid, y visto ahora con la perspectiva de treinta y tantos años, con pues para hacerte reír o, o a, a cagar, pero bueno, era así. Eh, yo era, yo era precisamente la pregunta que iba a hacer iba vinculado con eso, con, con peatonalizaciones y también con otras medidas, yo no sé si de movilidad o de acceso al centro, que fue eh, aubasa, que era haciendo aubasa, y también La Hora. ¿Qué ha supuesto eso para, para la ciudad? O sea, peatonalizaciones, aubasa La Hora, y también para el, para el empresariado de Aoli. Bueno, yo voy a dar mi opinión, que no quiere decir que sea la aceptada <ríe> mi opinión. Yo creo que Valladolid tenía que jugar a lo que estaba jugando todas las ciudades del mundo. Eh, hablaba de, del aspecto histórico de la ciudad que se desolidó como un urbanismo que no protegía nada y que nos dejó sin casco histórico referente. Y luego el hacer las ciudades también más habitables. El hacer las ciudades más habitables no pueden depender solo del coche, porque no las hacen habitables, hacen que, lo que pasa es que Valladolid no era cómoda y la gente estaba muy acostumbrada a llegar con el coche al lado del comercio, y el comerciante también, que a su, en su puerta y era todo pues, eh, pero ya no era posible en Valladolid, y había que optar para algo que yo creo que es un beneficio, la peatralización de determinada y hacer cascos peatonales yo creo que es como está funcionando en el mundo eh, y eso es, es verdad lo que dice Manolo pero se refiere a un hecho puntual que era el tratamiento del suelo y es verdad que había basalto que, que hay un trozo, todavía que, que se mantiene, ahí estaba Brown y, y recuerdo que fuisteis a verme con el que entonces era hombre también el de Brown y fuimos a verlo y es verdad que el tratamiento de basalto es muchísimo más caro que hay actualmente pero tenían toda la razón porque ahí la gente, con sobre todo las mujeres con tacones, pues si vemos el basalto tiene ángulos por todos los dichos ¿no? en la era difícil andar y se cambió ahorrando ese dinero al ayuntamiento por una piedra basáltica que no tiene nada que ver y que es cómoda pero yo creo que eso ha tenido un beneficio para la ciudad la y para el comercio, aparte de esa costumbre que había por unos y por otros de llegar a la puerta, ya no era posible, ya había demasiados coches para que aparcaran todos al lado del comercio. Pero yo creo que son elementos positivos para la ciudad, tanto para el comercio como para el ciudad Y la hora, la hora es un elemento imprescindible imprescindible, porque hace que el vehículo fije su, su estancia, pero limitada, limitada para que haya una rotación y permita que no solamente un coche ocupe durante todo el día una plaza, sino que esa plaza pueda estar rotando, y que hoy es una hora y mañana viene otro, o dentro de una hora está otro porque tiene que salir de esa zona, y eso permite mayor movilidad en las plazas de aparcamiento, las que son posibles, que no, no son demasiadas en el centro, es cómodo bajar al centro en coche, pero si está, eh, los primeros que llegan a las 9 de la mañana han dejado sin plaza de aparcamiento a todos los demás. Entonces es necesario buscar ese mecanismo de rotación de los vehículos. Entonces yo creo que eso también está implantado, como veréis, no va a originar en todas las ciudades del mundo. Pues, nadie llega con el coche a las 9 de la mañana y deja el coche todo el día, porque no, no se lo permite. Entonces la, la hora es un elemento imprescindible para que exista esa rotación de vehículos en el centro y no ocupe un concepto único. Entonces Yo creo que son dos medidas que se adoptan en todos los sitios, la peatonalización de determinadas zonas, sobre todo las zonas comerciales, para que la gente pueda. Y además contamos con una ciudad atractiva. ¿Por qué es atractiva? Porque todavía es una ciudad que no te domina, no es la ciudad macro-ciudad de más de un millón de habitantes, donde no te permite caminar porque... Vas a Madrid y como mucho puedes caminar en la zona que vives, pero no puedes desplazarte porque son demasiadas largas las distancias. Y Valladolid todavía no te domina y todavía puedes con la ciudad. Hoy la gente puede pasearse la ciudad sin problema. Yo vivo en un parque solo y, y casi me bajo andando, no todos los días porque hay que subir, pero me pero, pero suelo bajar andando y todavía hoy Valladolid es la ciudad habitada. y eso le da un plus a Valladolid sobre otras ciudades, o macro ciudades, que yo creo que, que es muy atractiva. Esos 300.000 habitantes, 300 y pico mil, hacen que Valladolid sea una ciudad. No creo que crezca porque, si nos damos cuenta, en los últimos tiempos, lo que ha crecido es el alfoz, no la ciudad. La ciudad tiene, mantiene el número de habitantes de hace muchos años, y eso permite que sea una ciudad atractiva dentro del conjunto de las del de Luego, Pensando en el futuro que decía antes, tiene razón Manolo, no hay que pararse. Hay que saber qué, qué, qué queremos que sea Valladolid. Y pues yo siempre fijo un modelo, digo, debemos de ser la capital del noroeste peninsular. Jugar a ese Zaragoza del Nordeste. No es lo mismo el nordeste que el noroeste. No nos engañemos, el nordeste tiene la, el ámbito mediterráneo, la entrada de Francia, Barcelona en un, en un punto, y aquí llegas a la Coruña, pero ya tienes que tirarte al mar. Pues no en pero bueno, eh, en, en el Valladolid tiene un lugar estratégico para jugar a ser la gran capital del noroeste se de Tiene que ser una ciudad moderna, competitiva, no competir en todo, que es otro error, hay que competir en lo que sea competitiva. Aquí tenemos algo que hay un proyecto hace tiempo y no, no sigue adelante, que es un gran centro agroalimentario, tenemos una gran producción agraria y sin embargo no estamos desarrollando los mecanismos para la comercialización de ese gran productor agroalimentario, o sea lo obvio, yo no sé en qué está, pero parece que está bloqueado en un centro agroalimentario y tenemos algo que es importantísimo en este momento, que es el vino y la gastronomía. Eso de ver, Ahí sí que podemos ser competitivos con el resto de España del sol y llevarnos la palma. Yo creo que ahí se está jugando y hay que seguir apostando por ese tema. Yo creo que el vino es algo fundamental para el futuro de la edad. Yo creo que ahí, la ribera que se ha mencionado, tenemos no solamente la ribera, la quiere me parece que son cinco denominaciones de origen. Nada, me... ninguna solo en ella, pero cinco. No, no, no, quiero decir que ninguna. Ah, no, solo ella, no, no, solo ella. No, ella no, no. Hay cinco, que ahí el viejo solo ya, bien, pero el está solo en ella. está cinco denominaciones, sí. toro, Betelés, Una, una parte, parte de toro pertenece a Valladolid, pertenece a Rivera, pertenece a Rueda, pertenece a Cigales, y el viejo. de León, de León. Tierra de el Cinco denominaciones de origen no lo tiene ninguna comunidad. Y de esa calidad y de esa calidad. Es decir, yo creo que podemos ser competitivos y en la gastronomía lo estamos demostrando también. Por tanto, yo creo que ahí sí que podemos y ser referente en España y en Europa. Y por tanto tenemos que apostar más moderna y apostando por lo que en lo que somos competitivos. Antes decía Tomás lo, de lo de la capital del, del noroeste, pero siempre se nos olvida una cosa muy importante en Valladolid, pero siempre y es que estamos a 140 kilómetros de Portugal. Cuando antes se hablaba de, de, antes hablaba de Zaragoza, Barcelona, Francia, tenemos Portugal al lado y estamos viviendo de espaldas a Portugal, con todas las posibilidades que ofrece Portugal a todos los niveles. ¿eh? Entonces, de aquí a Zamora hay 90 y de Zamora Miranda hay 50 y tantos. Es que en claro, bueno, en ya, el noroeste también... Claro, pero siempre cuando se dice pues Galicia, pero... ¿Pero Portugal? Y no, en Portugal tenemos que vivir más de, de, de al lado de Portugal, Sí, lo primero, felicitar lógicamente a la CV por estos 40 años. Yo creo que ha sido una gran aportación, la que siempre ha hecho la confederación de a todos y cada uno los problemas que tenía tanto a la ciudad como a la provincia, y me parece que es de destacar tanto a Ángel, Lolo y a Ángela que están aquí, en su trabajo con, con esto. En segundo lugar, yo me gustaría conocer la opinión de cada uno de los tres en tres temas puntuales eh, no sé si da para mucho o no, pero, pero se, son tres temas que eh, creo que preocupan fundamentalmente al ciudadano de, de Valladolid Para Tomás, el primero, como antiguo compañero de corporación eh, hemos peleado bastante por, por temas múltiples y sin embargo en aquella época no se hablaba del soterramiento eh, las cifras que se mueven ahora en torno al soterramiento eran impensables en aquella época y sí que me gustaría conocer cuál opinión acerca del futuro de su tratamiento y, eh, y cómo ha, habéis afrontado, digamos, con antiguos compañeros eh, el tema de las Comfort y demás historias. Quiero decir que eh, no sé si eso es eh, visto desde un, una perspectiva de, de, de antiguo compañero de corporación como Javier Lidón o, o cómo lo ves tú, quiero decir. En segundo lugar, para Paco, eh, como, como buen y excelente presidente de diputación de entonces y, y buen amigo, yo creo que las dobles competencias que se han solapado ido solapando con la Junta de Castilla y León, al final eh, entiendo que el futuro de las diputaciones tiene una fecha de caducidad. Es tu misma opinión Tienen futuro las las diputaciones según me está planteado en estos momentos y para Ángel, eh, sí que me gustaría conocer, como antiguo eh, presidente de la, de la CV, eh, cuál es su posición personal, por una parte, y por otra parte institucional, como, como CV, aunque es una pregunta que, que también para Ángela, eh, acerca de la posición de ampliación de Balsur eh, en cuanto a eh, este parón que está sufriendo, digamos, un proyecto que a todas luces, desde luego, parecería muy interesante para usted gracias, ahora vamos a empezar por ahora sí, porque yo tengo que reconocerte que no por mi edad y porque cada vez leo menos y casi nunca el periódico pues no, no, no tengo capacidad para este momento, para, no tengo opinión para darte un consejo, para decirte lo que pienso, yo creo que las, las grandes superficies es una cosa inevitable y buena, y, y respecto a lo, al problema de la ampliación es que no le conozco. a vale. no, A ver, a ver es, voy a intentar ser lo más claro y conciso posible. En la situación actual, y tal y como es el, de, la, el desarrollo y las competencias que tienen las diputaciones, no tiene sentido. Es decir, seguramente me duele decirlo, pero... Mi experiencia de cuatro años y mi vivencias en el ámbito municipal, lo que decir con claridad que bajo el formato actual y además en una comunidad como Castilla y León menos, en la que hay nueve provincias, por lo tanto nueve diputaciones provinciales, no, no tiene ningún sentido y además es muy caro mantener las, las diputaciones. Mira, a partir de ahí hay, eh, hay una solución drástica que yo creo que no, yo no apoyaría digamos como solución drástica, y menos sin un periodo transitorio, que es eliminarlas. Yo creo que eliminarlas es una situación compleja, o sea, uno no hace desaparecer la administración de la noche a la mañana, eh, no solo por el, la estructura, los funcionarios, el papel que cumple, los hábitos administrativos, los hábitos de los ciudadanos, de los propios municipios, por lo tanto, digamos, eliminarlas eh, por decreto, pues sería una cosa absolutamente absurda Yo creo que habría que abordar un periodo transitorio eh, con un final y yo por el, por el que abogaría sería por eh, si han de mantenerse con una descentralización clara de la Junta, de, de, las, de las comunidades autónomas. Es decir, tiene que haber un sinceramiento de cuál es el papel de las diputaciones y si, si se ejerce mejor con una estructura política, que yo creo que sí, que son los diputados provinciales, que no con una estructura puramente administrativa, que es una prolongación, digamos, del delegado territorial de la Junta. Puede ser más simple, digamos, el hacerlo eh, sin estructura política, pero creo que es menos eficiente a, a, a largo plazo. ¿no? Pero tiene que haber una sinceración de competencias entre la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, y las Diputaciones. ¿Y, y por dónde pasa eso? Pues? Es relativamente sencilla, es cogerse la ley de bases de régimen local, ver las competencias que tiene uno, que tiene otro y no duplicarla. O sea, yo veo, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho, y con esto termino como ejemplo, ¿eh? no, y no lo critico, los grandes esfuerzos que está haciendo la Diputación de, de Valladolid en los momentos actuales para desarrollar aspectos del turismo, eh, que son muy importantes, eh, y me parece además que ha, que ha tenido acierto. Pero en ese sinceramiento de las competencias, eso sería un papel relevante de la Junta. Y tiene mucho más sentido que lo haga la Junta. Pero hay aspectos, digamos, que hace la Junta de Castilla y León, como es, por ejemplo, los servicios sociales, o determinadas competencias de inversiones que son invasivas sobre el papel que cumplen las diputaciones en las inversiones propias de los ayuntamientos, que no tiene tampoco ningún sentido. Solo por ponerlos. Sí, sí. el sí, plantea cosas de soterramiento, atractivas. <risa> atractivas. Yo, si hablo, no hablo ni como compañero de partido ni, ni nada. Yo hablo como Tomás Rodríguez Bolaños, con alguna experiencia y con que se fuimos los lanzadores de la idea del soterramiento en la ciudad. Bueno, Valladolid tiene dos fronteras, que es el, el ferrocarril y el río. Y siguen siendo fronteras y hay que, si queremos hacer una gran ciudad, integrarlas en la ciudad, es decir, hacer que dejen de ser fronteras. En aquel momento se opta por el soterramiento del ferrocarril, porque pensamos, lo primero, que era viable, que era viable porque era, se dice en una época, en los años 80 y tanto, se da la idea, que había un suelo que liberaba el soterramiento enormemente atractivo, y además, en el momento en que estaba la construcción, permitía prácticamente, con el suelo liberado, financiar estos soterramiento. No tenemos más que ver el paquete de suelo que liberaría el traslado de los talleres de rem. eso ya, sí si que parece que está en camino, y va a ser definitivo, ¿no? Ya se están construyendo los nuevos talleres y, por tanto, el suelo que ocupa los talleres actuales de Renfe, que sería un suelo liberado. Con el soterramiento se liberaría mucho suelo que permitiría no hacer un pasillo de viviendas, como común, pues, en algunas zonas, permitir la financiación del ferrocarril o casa hoy el momento es otro, no cabe duda y por tanto aquella operación que era viable económicamente hoy probablemente no lo sea pero yo, mi opinión es que no debe de renunciarse al soterramiento no debe de renunciarse habrá que decir que hoy no es posible pero habrá que hacer actuaciones de permeabilización compatibles con el futuro soterramiento cuando las circunstancias económicas lo hagan posible, pero sin enterrar la idea del soterráneo. Esa es mi opinión sobre el tema del soterráneo. Y ahora otro tema del río. El río en España siempre ha sido fronterizo. Y las, las ciudades han dado la espalda al río. En otras ciudades de Europa al revés. Son ríos urbanos. Y los ríos están absolutamente integrados. <risa> a Londres, vayamos a París y los ríos están integrados, totalmente ciudad No pasa eso en las ciudades españolas, que son fronteras y por tanto las, las ciudades dan la espalda al río. Prueba de ello es que costó, costó saltar el río. Hoy la vuelta del Rey es Valladolid, pero todavía tiene una distancia que no permite la comodidad de ver el río integrado. Es una asignatura pendiente, ¿qué tratamiento tiene el río? Porque ahí hay fundas con dos cosas, haces un río urbano con topas con el mundo de, eh, ecológico y medioambientalista que dice no toques el río porque hay que hacer un río salvaje, un río, un río, entonces un río salvaje no es un río urbano, entonces ese tema hay que, hay que debatirle y saber qué queremos hacer con el río para que deje de ser ya no frontera pero sí un elemento de división de la ciudad. Yo creo que ese es un tema pendiente. Es un tema, no es tanto el, el ferrocarril, sobre lo que yo tengo esa opinión y creo que debe de mantenerse esa opinión y creo que se va a mantener. Porque es verdad que hubo un primer momento de, de decir no al soterramiento, a un segundo momento donde dije hoy no, que la cosa es distinta. Por tanto, hablando de esa ciudad del futuro, yo creo que hay que tratar el, el, el con soterramiento el ferrocarril y tratar de integrar más el río en la ciudad. ¿No hubiera no, habido otra cosa? No, también son comentarios solados. con bueno. Y sí que me gustaría, perdona, opinar sobre lo que ha dicho Paco de la titulación. También es otro Porque de la opinión, también es otro no, de la opinión, es otro personal. <risa> no, no, es que yo creo aquí, sinceramente, no quiero de no de este temas, eh, en temas de opiniones personales, que eso es lo que se nos ha el llamado. Es, no, no estamos hablando de opiniones de, de un partido político, oye, que el partido diga lo que quiera decir o quienes están ahora, tienen su yo nunca me he metido con el ayuntamiento de verdad porque sé lo que es estar ahí, y a Javier León le he tenido un gran respeto y tenemos, y me gusta decirlo una enorme afecto y amistad, y esas cosas también son producto de una época, eh, cuidado, y que ahora mismo no se da, pero aquella época permitió un entendimiento que a lo mejor hoy no se da en las circunstancias. Pero dicho eso, ¿por qué digo eso? Porque Pienso que también el tema de la triplicación es un tema sin resolver. Y hablaba Paco de algo de la descentralización de las comunidades. Hablamos en un mundo de las estructuras. ¿Qué estado tenemos y qué estado queremos? Yo creo que las comunidades que autónomas han sido un elemento positivo para el desarrollo. Yo creo que así. Pero es verdad, no es menos cierto, que han absorbido muchas competencias. Y que le cuesta descentralizar. Lo mismo que le costó siglos al Estado descentralizar, las comunidades que acaban de coger el poder, pues no están en muy buena disposición para descentralizar. Y yo creo que las, las comunidades autónomas tendrían que hacer un esfuerzo de descentralizar. Hoy quien mejor está situado para conocer los problemas y para resolver problemas de la ciudadanía son mejor los ayuntamientos que ninguno. Lo son porque son más sensibles por su proximidad al ciudadano y porque hoy tienen capacidad para hacer cosas. Hace 40 años quizá ¿no? Pero hoy sí que tienen capacidad para hacer cosas. En materia de servicios sociales lo podemos ver, en materia de muchas cosas. Digamos un tamaño determinado de ciudades, pero hay otros que no. Los pequeños pueblos no tienen ninguna capacidad y para eso necesitan un órgano que coordine esa acción en los pequeños municipios. Y yo creo que es óptimo el de la Diputación Provincial. Lo digo sinceramente, por tanto, la desaparición de las comunidades, yo de la Diputación, yo no lo veo, sí que creo que en una descentralización de las comunidades autónomas en favor sobre todo de los grandes ayuntamientos y una mmm, potenciación de las, de las diputaciones provinciales para hacer <coughs> eh, esa administración capaz de suplir lo que los pequeños ayuntamientos ni pueden ni podrán acometer porque por su tamaño de población es imposible, no pueden tener financiación suficiente para abordar la necesidad de servicios que hoy demandan los ciudadanos, por tanto las diputaciones son importantes, eso es por el debate que las Cortes de Castellanes también se ha, se ha producido, bueno, todavía está sin bloqueado, pero yo creo que el papel de la Diputación para mí es importante en la estructura del Estado en la actualidad. Antonio, buenos días. Empezar dando las gracias a la CV, tomando parte de la CVE pues puede sonar como un tanto anecdótico, pero sí que es cierto. Enhorabuena a toda la comisión que se ha encargado y a la presidenta de la organización de este 40 aniversario, que nos ha permitido recordar parte de nuestra existencia tanto profesional como personal. Yo no me voy a ceñir a lo profesional, he visto eh, ahí imágenes que las eh, que... Guardo un grandísimo recuerdo para la inauguración del continente, que le cupo a mi empresa la, la fortuna de ser la encargada de tratar continente en Valladolid. Y, eh, pero no, no voy por ahí, voy a un tema que ha dicho nuestro eh, antiguo alcalde y buen amigo de Tomás Rodríguez Bolaño sobre el mundo del, del vino. Eh, como partícipe dentro de ese mundo del vino, al nivel, digamos, ocioso y de relaciones, eh, como podemos ser las cofradías báquicas y gastronómicas. Yo soy el gran maestro en estos momentos de la cofradía del vino de la Ribera del Duero, que en su día la puso, se puso en marcha por varios amigos, entre ellos el difunto Pascual Herrera, que fue el primer gran maestro y que es uno de los artífices de lo que es el vino en esta comunidad. Entonces, yo creo que a Pascual se le debe un reconocimiento por parte de mucha gente, pero también a otras muchas personas que estuvieron luchando por eh, que el mundo del vino tuviera una importancia como la que hoy tiene y la que puede llegar a tener en un futuro que creo que puede ser todavía mucho mayor. Me estoy refiriendo, entre otros, a Pedro Lloreta, que últimamente hemos... Escribe eh, con cierta frecuencia en el norte de Castilla, lo cual es una sorpresa volverle a encontrar pasado el tiempo y una vez que él está jubilado, hablando de lo que fueron los inicios de la ribera del Duero, hablando de un río como el Duero, que es a nivel mundial el río con mayor número de denominaciones de origen de calidad en el mundo del vino y que eh, podía ser, y es un momento que lanzo a Valladolid lanza la CVE eh, aprovechando las palabras de Tomás de Diego, por lo a lo mejor el padre de la criatura es él, el crear la denominación duelo duelo El Duero empieza en la provincia y termina en un Oporto. Y por todo el discurrir del Duero nos encontramos con Rivera del Duero, Igales, Rueda, Toro, Arribes, Alto Douro, Porto, todos vinos de gran calidad. Ahí puede haber un objetivo importante de seguir posicionando y positivando. ¿Dificultades? Evidentemente hay muchos reinos de taifas, como en todas las sociedades y como nos ha venido pasando en este país. Cada uno piensa solamente en su terreno. No abre la vista más allá. y Creemos que puede ser el momento de, que a través de las instituciones, a través de organizaciones empresariales, se trate de crear una marca, es mucho más fácil vender una sola marca que vender seis comunidades, eh, denominaciones de origen de Castilla y León, más las de, eh, las de Portugal, el Douro es el Douro, el entonces eh, sería mucho más fácil, y lo mismo Valladolid, puede ser la capital de ese noroeste, pero no sólo eh, geográficamente e industrialmente, sino también en el mundo del vino, tenemos ahí esas posibilidades. Nosotros cuando viajamos, que pues lo hacemos con mucha frecuencia, porque nos debemos eh, por cortesía devolver las visitas a las otras cofradías que nos visitan, nuestra cofradía celebra el próximo sábado su décimo del gran capítulo en el monasterio de la Virgen Y ya tenemos confirmadas en torno a 40 cofradías, entre portuguesas, eh, francesas y españolas. Cuando nosotros viajamos a Portugal, la parte norte de Portugal, desde el centro al norte de Portugal, es una gente que está tratando de vincularse mucho más a nuestra Castilla y a nuestros vinos. Por lo tanto, puede ahí surgir una posibilidad de creación de riqueza. Yo ahí lo hago. Se ha una denominación. Eh, ¿tierra, del ¿Tierra, del ¿Tierra, del tierra del vino, tierra del vino, también, ¿También? ¿También? ¿También? ¿También pasa, ¿También pasa por, por el medio sí, por, por ese se está vendedor por este la baja otro, por este. ejemplo. Y tú se dice sobre eso, eh, y a ver si consigue eh, lo que hace muchos años se trató de que la ribera del Duero no muriera en sardón. Porque Tenemos ah, la, ah, de, ah, de ah, sardón ah, ah, buenas sí. bodegas, tenemos <ríe> la zona Ojo, y lo dice alguien que de vino, nada. Yo las botellas que compro. De la, la Rivera no muere en Sardón. Muere bueno, el, el Consejo Ecuador. Qué? Vamos a ¿Quién tiene quiere Luis? Y luego, después, sí, sí. Lo de poner valla a Luis... En vez de poner... No, no, no, no, no, no poner Duero, Duero, Duero. Duero, exclusivamente, pero, la, pero no sé, de que ya se ha ido traicionizando, y resulta que el Duero, pues incluso hace bonito ya, ya, ya, pero porque una... estamos acostumbrados, ¿ves? estamos pensando ya solamente en nuestro talón, y entonces dice alguien no. que, bueno, pues, te, yo tengo que defender a Rivera del Duero, pero, pero digo que puede ser... Eh, mucho más fácil vender una marca que la hace todo... Ahí lo dejo. Sí. Y me parece muy bien lo que ha hablado Tomás Rodríguez años de las diputaciones. Evidentemente, hay, hay instituciones que tendrán que ser, no sé, representadas y administradas, como, como sea, por, como sea, por, por, por la Junta de Castilla y León, los pues ayuntamientos de, de, de las ciudades, o, pero los pueblos pequeños, si la tipos de acciones, si es un pueblo pequeño, nos quedamos Ahora, bueno. un, Al hilo de las palabras de Antonio, un mínimo comentario, ya que estamos en la casa de los empresarios y hemos hablado de la generosidad de los empresarios, de nuevo un empresario, pronto, una empresa, cede de manera generosa y totalmente altruista la, de, o sea, el concepto Rivera de Duero, que es una marca registrada que tenía y sin eso hubiera sido muy difícil que incluyéramos el concepto de Ribera del Duero como... Es que yo, yo creo que en el mundo no, de vino nadie esperaba el boom que ha habido eh, por rueda, la Ribera del Duero, <coughs> fundamentalmente, lo están incorporando eh, todas las demás. Es decir, todo es una de las denominaciones que exporta ahora mismo, dentro de que es pequeña, de, de, de la producción un montón. Los vinos que están saliendo, por ejemplo, en, en las arribes del Duero pues hombre, son unos vinos también a tener en cuenta, el viejo. es decir, es que toda la denominación, el vino es el, el sector que aquí afortunadamente, porque hay que tener en cuenta lo que se despreció aquí el, el mundo del vino, hasta hace, no hace demasiados años se sacaban las viñas viejas para plantar trigo, para hacer otro cualquier tipo de cosas y entonces, y el concepto casi de que pedía un vino era un borracho y que pedía una cerveza era un moderno. Y eso le sigue haciendo todavía mucho daño al, al mundo del vino porque la gente joven ahora afortunadamente está cambiando un poco, pero hasta hace mucho tiempo y tú vas a una discoteca o a un pub de noche a las 2 de la mañana y puedes beber cualquier cosa menos vino. Que a lo mejor es lo que te apetece porque metes menos cantidad, metes menos alcohol y, y continúas con la cena. Y sin embargo es imposible. Y esa es una batalla que yo se lo he planteado, creo que a, en la Junta y en algunos otros sitios, siempre que he tenido ocasión con algún consejero de agricultura. Y te dan la razón, pero luego no se hace nada. Y es una campaña precisamente para eso. Le digo, si es que a mí no me importa que usted me cobre 5 euros por un buen piño, en, en, en un papo noche porque me va a usted a cobrar 6 por un cuba libre, y no me apetece el cuba libre. De todas maneras, yo a lo mejor estoy contaminado por, por algunas vivencias de los mercados internacionales. ¿no? Eh, en el mundo, con carácter general, las denominaciones de origen no se entienden con facilidad. En, en el mundo en general se vende el vino eh, por variedad. Eh, este es un Merlot, o es un Cabernet, o es un Tempranillo. Eh, de hecho, cuando hablas con algunos empresarios que son grandes exportadores, te terminan diciendo que les es más fácil vender eh, Tempranillo salvo Rioja, digamos, que lleva muchos años, pero que cada vez, digamos, tiene más dificultades para mantener, para mantener, digamos, el interés de la denominación, cuesta mucho trabajo introducir denominaciones de origen porque, eh, porque no se entiende en los mercados internacionales, por, los por el consumidor, de tal manera que muchas veces cuando hablamos de denominaciones de, de origen, que yo creo que han sido muy positivas durante mucho tiempo, eh, o bueno, durante estos 30 o 40 últimos años, especialmente para la Ribera de Duero y, y Cigales y Toro y demás, no sé si de cara al futuro esa es una buena estrategia con lo cual si hacemos más complejas digamos, las relaciones de origen en el mercado nacional puede que tenga mucho interés pero hoy en día y los que, los que sois empresarios, yo, yo esto lo oigo eh, a los empresarios la bodega que no exporta más del 50% tiene el futuro comprometido entonces cualquier cosa que hagas en cuanto a negociaciones de origen o cosas similares, tiene que estar pensando en el mercado, en el mercado exterior ¿no? y en eso pues, eh, pues, eh, los chilenos, los, los australianos, los de Nueva Zelanda, los, eh, eh, nos llevan ventaja porque venden variedades y eso es lo que consumen los grandes, los grandes mercados. Y no olvidemos también que tenemos otros ríos como el río, que la gente pide vinos del río. Entonces, eh, no, no es una denominación, sino es crear una marca. Rioja, al final, lo que ha hecho es crear una marca, Pero pienso yo que para pedirlo por unidad es... Ha creado, creado Burdeo que los movilizantes bien, pero los claro, que es, claro. son la, de las la 10 ya de por cinco clases de uvas a ver cuando, cuando <risa> Entonces, alguien es que alguien es el embarcación el, el consumidor cuando se sienta delante de una botella ¿Mm? el consumidor no es no es no entendido sí, sí, no experimentado sí, sí, elige sí, una variedad sí, sí, sí, sí, sí. yo quiero vermello un, un chardonnay eh, un verdejo berreau, o como, un, cuando el cuando el es un consumidor verdad. digamos de claro, de más nivel sabe lo que es, son las mezclas, los rufas, los rufas, los, los, los, los como fás, que... evidentemente, con polivarietales sí, claro. para pedirlos en lo que es el contenido de un, de un líquido, que es el vino, con tres variedades, pues no se le pueden pedir por una, pienso yo. Sí, sí, efectivamente, es que Pero la es, culpa eh... de la denominación de origen de la tiene el vino, que el vino algo. Algo. Algo. Algo. Y, no, y no lo contaba. Cada vez que se va a una botella iba a sí, sí. todas las emisoras. Yo no sé si hay algo más, queréis que os llamamos. Ah, vale, que hay un café previsto, son las 11 de 5 sí, sí. Bueno, yo feo, creo feo, que mucho. muy bien. Bueno, Agradeceros a todos otra vez vuestra presencia.